Pues ahora ya los que tenéis esas tiendas ya bien funcionando y captando clientes y vendiendo es hora de internacionalizar y para ello nos va a ayudar Diego Nieto, Diego eh, le gusta mucho enseñar y entonces tiene tutoriales sobre WooCommerce, tiene su propia empresa, es un emprendedor y sabe mucho de esto y vamos a ver qué nos cuenta. Pero sin un fuerte aplauso, esto no funciona, así que... ¡Diego! Pues, perfecto. Pues nada, voy a hablar sobre los pasos para internacionalizar una tienda online. Voy a hablar más de conceptos generales, porque, bueno, muchas veces, pues, se dice lo típico. Oye, eh, yo tengo una tienda online, tal, pero muchas veces solo vendemos en nuestro país, que en este caso es España. Y si es a Portugal, porque MRV nos dice o cualquier transportista, oye, pues, también te lo puedo mandar ahí. Bueno, decimos, pues, también vendemos, pero no cambiamos el idioma. Y esto de cambiar el idioma, muchas veces cuando nosotros decimos, oye, eh, quiero internacionalizar una página web, nosotros entendemos que es cambiar el idioma de nuestra web, generar URLs diferentes para ese idioma y a ver y a ver lo que surge. Pero os voy a decir más o menos los pasos que hay que tener en cuenta y en qué hay que fijarse si de verdad lo queremos hacer bien. y qué nivel de trabajo tenemos que hacer para internacionalizar un proyecto, que puede ser una tienda online. Lo voy a enfocar con las herramientas a WooCommerce, pero podría ser para cualquier tienda online que se quiera internacionalizar. Eh, antes de presentarme, soy Diego Nieto, eh, tengo un blog sobre, eh, sobre tutoriales sobre WooCommerce, que es diego.com, diego.top, va al mismo sitio. Y últimamente también le estoy dando bastante al canal de YouTube, que os podéis suscribir, que estoy traduciendo todos los tutoriales a vídeo y actualizándolos. Vale, pues en, pre en primer lugar, antes, porque no, normalmente decimos, vale, internacionalizamos un WooCommerce. Venga, voy a ver qué plugin hay, voy a ver qué plugin recomiendan, lo pongo, pero no sé antes eh, cuál es mi modelo de, de negocio, qué quiero conseguir y todo esto. Entonces, en primer lugar, yo quiero hacer una tienda online internacionalizar, internacionalizarla, ¿vale? Entonces, ¿qué presupuesto tengo que tener para hacerlo? No nos tenemos que fijar solo en el desarrollo de la web y cambiarla, sino, oye, ¿Tengo que comprar más productos para desarrollarlo. ¿Quién va a hacer esas traducciones? Esas traducciones hay que pagarlas también. Luego, vale, tengo esa página web internacionalizada, pero ¿cuánto tengo yo que pagar en marketing para llegar a todos esos países que yo quiero llegar? Y después, ¿tengo equipo dentro de la empresa que pueda mantener y gestionar esto? ¿Podemos sacar todos estos pe pedidos? ¿Tenemos que alquilar un almacén fuera? Son varios de los casos en los que, que necesitamos invertir ese dinero, pero muchas veces solo decimos, ah, pues tengo 3.000 eurillos, voy a internacionalizar, voy a hacer la página, tal, y a ver qué surge, pues con 3.000 euros no vamos a ningún sitio para conseguirlo. Entonces, luego, precios, ¿vale? Voy a elegir un plugin, una herramienta, pero voy a ofrecer los mismos precios en España que en Alemania, por ejemplo. Los alemanes tienen algo más de, de dinero, quizá por mi competencia, puedo conseguir ahí subir un poco más el precio y tener más, más margen, o repercutir mi alto coste de envío en ese margen del, del producto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier plugin no sirve. Luego, el tema del stock. Oye, yo voy, a, yo voy a querer vender el mismo stock en España que en Alemania, por ejemplo. A lo mejor necesito, quiero vender más en España y solo ofrezco 30 unidades en España y 10 en Alemania, por ejemplo. Hemos elegido el plugin adecuado para hacer esa funcionalidad o bien elegimos un plugin por lo que sea y luego, anda, pues tenemos que hacer esto, pues no lo podemos hacer. Habrá que ver algo. Y luego ya, pues diferentes compatibilidades que tendríamos que tener con la página web. Y luego también, si nosotros somos distribuidores o fabricantes, ver la legalidad de ese país, si nosotros podemos vender todo eso o no. Por ejemplo, somos distribuidores. Yo me internacionalizo a Italia, pero me llama el proveedor y me dice oye, Diego, que en Italia no puedes vender porque ahí tengo un contrato de, exclusiv de exclusividad con otra tienda online. Y dices tú, si he hecho la tienda online pensando en esto, ¿puedo excluir ese producto? ¿No lo puedo excluir? Bueno, aquí os estoy dando varias ideas, pero... Tenéis que hacer un buen briefing y un buen plan antes de saber qué herramienta usar. Os voy a decir unos dos plugins, que son los que yo también suelo usar, y alguno extra por si vuestro modelo de, de negocio le sirve. Eh, pero no sin antes, eh, vale. WooCommerce es bueno para el multidioma, que muchas veces decimos, vale, es que para un multidioma es mejor PrestaShop u otra herramienta. Y por y por lo general, no. Lo que pasa es que WooCommerce, al no venir por defecto el multidioma integrado, pues, ¿qué pasa muchas veces? Oye. Que no, estamos con, eh, que no se programa bien, que no se lo hacen bien, o que todo el proceso no está adecuado al negocio. Yo internacionalicé, pero por ejemplo, no puedo cambiar los precios. Pues no es problema tuyo, es problema de no haber elegido bien esa herramienta. Entonces, voy a explicar los plugins muy rápido, porque tampoco me puedo exp explayar mucho. WPML, que es normalmente pues el que suele funcionar mejor. Es verdad que, hay que hace tiempo no funcionaba bien, pero ahora funciona mucho mejor. La diferencia con el otro plugin que yo voy a explicar es que eh, es solo un WordPress, no es un multisitio. Es decir, tú estás, tú estás du duplicando el contenido, pero la base de ese contenido, como puede ser todo, toda la parte de administración, no le estás duplicando. Es decir, si tú usas un plugin para el... El idioma de español, por ejemplo, también lo, se, lo estás usando para el idioma inglés. Y así sucesivamente, ¿vale? Eh, luego, está súper bien integrado a nivel de SEO, podemos traducirla automáticamente, si no queremos invertir en toda esa traducción. Es un presupuesto medio, presupuesto medio me refiero a que si lo hiciésemos todo a mano y todo eso, nos costaría muchísimo más que eh, con otra herramienta. Y está pensado para tiendas pequeñas, pon, ponle una facturación de menos de un millón y un pequeño equipo que podrían ser unas 10 personas. Luego Multilingual Press, que es ya para empresas mucho más grandes y proyectos mucho más ambiciosos, que lo que estamos haciendo es un multisite. Es, es decir, yo estoy creando un WordPress para lo que yo quiero. Es decir, por ejemplo, yo lo creo para Alemania, pues con el Multilingual Press puedo poner un precio diferente que con WPML no lo puedo conseguir. Un diferente inventario para diferentes tiendas o incluso excluir productos que con WPML también se puede, pero hay que hacer ahí alguna pirateada. Es un presupuesto más alto, es verdad que con Multilingual Press también ya puedes usando decirlo automáticamente, pero normalmente ya se usa para buscar un buen traductor profesional que lo pueda hacer. Y luego ya, muy por encima, eh, Wiglot, que es para hacer traducciones automáticas. No la suelo usar ni recomendar, mayormente, porque el contenido no es tuyo. Quizás para una primera fase o para testear, puede venir bastante bien. Pero el problema es que el contenido no es tuyo, no puedes generar lo que luego voy a explicar para toda la parte de marketing, hacerlo bien. Y yo sinceramente recomendaría las otras dos herramientas si de verdad vamos en serio y tenemos un presupuesto bueno para poder afrontarlo. Entonces, ya una vez hablando de las herramientas, quiero hablar un poco después ya, cuando ya tenemos ya nuestro WordPress traducido, lo tenemos todo a punto. Y todo eso, ver cómo, qué hacemos con ese contenido. Lo traducimos automáticamente con los plugins mencionados que eh, son como Google Translate, eh, DeepL, Microsoft Translator. Bueno, para Google quizá puede colar, está bien. Y si queremos al principio no invertir en traductores profesionales porque no tenemos ese presupuesto o bien queremos salir rápido, pues... Funciona bastante bien con las dos herramientas que he comentado an anteriormente. Y luego, aunque, lo aunque sea una traducción automática, tenemos que revisar esos enlaces internos, porque puede ser que alguno haya errado, o bien las palabras troncales, que yo suelo decir las palabras que... Eh, por ejemplo, si tenemos una marca que está en, en inglés, en nuestro idioma en español, a lo mejor se traduce literalmente al italiano, entonces, aunque te busquen esa marca, la estás buscando directamente por la, por la traducción en italiano. Entonces, todo eso hay que repasarlo, aunque lo traduzcamos automáticamente, todo el tema de las marcas. Y luego ya, pues si lo hacemos con la traducción man manual, pensar que el tiempo es bastante lento, porque tienes que depender de otra persona que haga todas esas traducciones y dependes de que la haga también bien, no vale cualquiera de Fiverr, que a lo mejor te lo, te lo traduce también automáticamente, sino ya que invertimos el dinero a alguien que sea nativo de ese idioma o se dedique expresamente a eso, a traducir las palabras que son más difíciles o que en el otro idioma se dicen de forma diferente. Eh, y luego, pues eso, para conectar más con el usuario de, del extranjero y te da esa seguridad de que, bueno, aunque no le he traducido automáticamente, no tengo miedo de que a lo mejor hayan dicho alguna burrada el, tra el traductor, y estoy mucho más seguro, y doy mayor confianza al usuario. Y luego ya, la parte más importante para mí, luego que hemos hecho todo el tema de, de la web, ya lo tenemos todo bien optimizado, no nos van a llegar los clientes de, de la nada porque hayamos traducido la página web. Nos tenemos que informar un poco del país y ver cómo publicitarnos fuera. En este caso yo voy a hablar de herramientas de marketing digital, que es lo que yo más conozco, y hablar primero del SEO. Del SEO lo diferente, habría que trabajarlo igual, que trabajamos con nuestra página en español, pero orientada a todas las palabras clave en, en inglés, sacar enlaces externos en, en ese idioma, en concreto el inglés, que es el del que estaba poniendo el ejemplo. Y lo único que habría que hacer es poner la etiqueta hreflang en cada una de las páginas para que Google entienda. Por ejemplo, en este caso, tengo eh, cuatro idiomas, el español, que es la página web basel.com, el idioma port portugal, que lo tengo con la extensión de Portugal, da igual si es un subdominio o una, o una extensión de la carpeta, yo prefiero con la extensión de la carpeta, Italia, Italia, y Alemania a Alemania, ¿vale? Y ya el idioma por defecto, que es el castellano, que es por donde normalmente entra. Pero así Google sabe que dependiendo de la búsqueda vamos orientados a ese país o no. No me puedo explayar más, pero tenéis ahí más información que os he dejado el, el enlace puesto. Luego, eh, uno de los temas que más me voy a explayar un poco, que es el tema de Google Shopping o de ir generando el feed de datos, que muchas veces decimos, vale. Eh, yo ya he traducido mi página web, pero no podemos sacar ese feed internacional en ese idioma, bien porque no encontramos el plugin o bien porque lo hemos hecho con una herramienta de traducción automática cerrada, como puede ser el caso de Wigloss, que nos cuesta sacar todo ese tema. Entonces, hacerlo con WPML Multilingual Press sí que nos deja sacar este feed. Entonces, los feeds se, se tienen que sacar de forma internacional, es decir, el feed de Italia por un lado, el feed de Alemania por otro y el feed de Portugal por otro. Entonces, a partir de eso, generar cada uno de, de los feeds y subirlo a Google Merchant Center, que es, digamos, donde se, también a través de Google Shopping lo pueden poner gratis si no hay muchos anuncios o en la pestaña de Shopping. Y también nos ayuda un poco a posicionar medio gratuitamente en, en, en ese país. Y bueno, ya si queremos hacer publicidad de Google Shopping, también nos serviría. Este es el plugin que yo recomiendo, el que mejor funciona para sacar todo el feed internacional y que no se mezclen todos los datos y también que Google entienda cada una de las variables como es el EAN, si está reacondicionado, bueno, diferentes variables que te de Google. Y luego habría que subir, como viene mencionado anteriormente, cada feed y decirle a, a Merchant Center, oye, el idioma es español y el destino es España. Esto es muy importante. Que parezca igual, no es lo mismo. Y luego ya los productos y que te sirve para los anuncios de shopping para los anuncios de, de display y las fichas gratuitas, que si es gratuito, pues oye, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si nos ayuda ya un poco a posicionarnos en, en, en el país. Italiano-Italia, portugués-portugués y alemán-alemán, ¿vale? Y ya pues que se vayan actualizando y que vaya funcionando todo eso perfectamente. Esto para toda la parte de publicitarse en Google, que es algo natural si lo queremos conseguir. Y luego ya quiero dar unas pinceladas. Ah, bueno, y eso que cuando queremos una campaña, revisar, aunque no entendamos el idioma de estos productos, pero revisar que de verdad se ha, se ha traducido, lo estamos cogiendo y que nos mide perfectamente todos los datos de conversión, de tasas y todo esto. Y ya por último, quiero mencionar el tema de las redes sociales. Es una charla corta, entonces no puedo explayarme mucho, pero sinceramente, si vais a, a internacionalizar vuestra tienda online y vais a usar el mismo Instagram para España que para Portugal, para Francia, mejor no hagáis nada. Mejor seguís con el público español y ya, ya empezáis a funcionar. Pero es lo que yo digo antes que he dicho al principio de, de la charla, tenemos presupuesto para contratar a una persona que nos lleve en las cuatro redes sociales de los cuatro pa países, podemos pagar a una agencia que lo lleve. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cómo se habla a ese tipo de público y que quizá en, en España se vende más un tipo de producto y en Alemania otro. Entonces, el mismo producto que estás publicitando en España en redes sociales puede ser que no funcione igual en otro país. Y luego, eh, sincronizar el, el catálogo multidioma, no sé si lo sabéis, pero a través de Instagram se pueden etiquetar los productos, a través de, de Facebook también, con las herramientas ya que se ofrecen por defecto de Facebook for for WooCommerce, se puede hacer y sacar ese feed eh, de, de forma diferente para cada país y poder et etiquetarlo en tu Instagram. Y luego ya el Business, el business Manager de Facebook, yo también lo haría en, en una cuenta diferente. ¿Por qué? Si al final en Business Manager yo puedo meter varias cuentas, pero puede ser que... Alemania, la publicidad que tenga, por ejemplo, Facebook nos bloquee ciertos productos y nos cancelen la cuenta entera. Y si nos cancelan esa cuenta entera, me están cancelando Alemania, Italia, Portugal y España. Que eso me ha pasado alguna vez. Entonces, yo prefiero... Ser tonto y crear cuatro cuentas de Facebook, que solo ten, tener una y que me bloqueen porque no entiendo bien la cultura de ese país o bien pues que se me ha pasado y le puede pasar a cualquiera por mucho que entiendas todo ese tema. Y un Instagram es efectivamente diferente, un TikTok, un Pinterest y todo eso, porque vamos orientados a ese público. Porque si al final publicamos en todos los idiomas en el mismo Instagram, tenemos menos engagement en cada publicación y nos funciona mu mu mucho peor. Y en definitiva, mucho trabajo mucho trabajo y tener en cuenta que os vais a tener que eh, al, aliar con alguien, al, alianza fuera y que es un trabajo también de resistencia. Mi consejo eh, si vais a internacionalizar eh, fuera el idioma que traduzcáis al inglés que sea el último. Primero traducir si va a ser al portugués al portugués, al alemán, luego porque si no, si lo traduces directamente al, al inglés el primero Google a lo mejor ya puede atribuir el resto de países al inglés porque nosotros buscamos Fuera también se busca un poco en inglés, entonces se puede confundir. Entonces yo lo, lo traduciría todo antes, un mes antes, dos meses después, lo pasamos al inglés. Ese sería el último tip, que veo que me quedaba un minutillo cuando me lo han dicho. Y nada, muchas gracias por todo. Eh, recordad cualquier cosa que me queráis preguntar sin vergüenza, ahí fuera, ahora cuando me vaya, en el after party, sin ningún problema, os la, os la puedo decir y estudiar vuestro caso o cualquier cosa. Muchas gracias.